Saludos cordiales, Prislines, os habla Luis de Prisline, estoy con Jennifer. Hola, estamos en directo, emitiendo desde Madrid, España. Ya sabéis que Prisline siempre emite en directo, por el cual esté cualquiera de vosotros que esté viendo esto y no esté todavía suscrito, que se suscriba ahora mismo, es buen momento y le dé la campana. Así en los próximos directos podéis preguntar durante los, la emisión, ¿vale? Y si lo estás viendo luego, pues nada, pon las preguntas en los comentarios que también te las vamos a responder. Eh, Jennifer, hicimos un vídeo con ella hace poco, lo podéis ver ahí abajo, sobre lo que es el trabajo en la construcción. Ella, como podéis ver, es mujer, ha trabajado mucho en la construcción con hombres y hoy vamos a hablar de cómo está el trabajo en España para las mujeres. ¿vale? El otro día hicimos para los hombres, pues hoy toca a las mujeres. Que en mi opinión lo tienen un poco más fácil, yo creo que los hombres, sobre todo cuando venís de fuera. Pero bueno, Jennifer, que es la que lo ha estudiado bien, es la que nos lo va a decir. Sí, si vale. quieres, preséntate para los que no te conozcan. Hola, eh, soy Jennifer. Bueno, ya hice un vídeo hace un par de semanas, ¿no? Con, sí, más o menos. Sí, con Luis. Y bueno, voy a explicar en este vídeo un poco cómo está el tema de, de la demanda de, de empleo de las mujeres en España. Y como dice Luis, eh, sí es, está más fácil para las mujeres por varias razones. Porque existe mucha demanda en el tema eh, limpieza, de hogar, limpieza de hogar, hostelería, también hay mucha demanda para mujeres, también se contratan muchas mujeres. Con, eh, con y sin papeles, ¿verdad? Sí, estamos hablando de todo un poco. Ambos, luego ya lo... Sí, luego ya especificaré un poco. Claro, porque a ellos les interesa mucho saber, sí. pero estamos hablando de todo. Con y sin. Con y sin. Eh, tema de administración, o sea, de oficina y demás. También la mujer se ha demanda. Y a ver, te hecho aquí una chuletilla. Tú puedes sacar la chuleta. Estamos sí. con unos ah, amigos, que eh, son los prelims. También de, de tema de vendedoras: vendedoras de cosméticos, vendedoras. Eh, que no sé comerciales eh, lo que sea lo que sea vender vendedoras vendedoras también diría yo de dependientas de ropa de, de ropa. tiendas sí eso también hay mucha demanda de mujeres y qué os iba a contar pues mira os iba a contar eh, las mujeres eh, bueno nos pueden preguntar verdad sí totalmente todos los que estáis ahora en directo en el chat podéis poner las preguntas que las vamos respondiendo sí. vale mira eh, ahora voy a hablar de la gente que venís y No tenéis papeles, ¿vale? Que seguramente que seáis muchas. Eh, hay mucha demanda, eh, se puede trabajar sin tener papeles en limpiezas de hogares, hay mucha demanda y el horario ¿Qué? es por la mañana normalmente, o sea, de 9 a 2. Y, o y, 3. Gan y ganan dinero, ¿verdad? Ganan, Jennifer, ganan, porque yo, todo lo que ganan se lo quedan ellos. Yo te voy a decir una confidencia uh -huh. y a los prilines. yo te, Me acuerdo en la oficina, lo limpiaba una mujer, una chica, una chica bueno, ya estaba casada y con como... un. Me llegó a decir una vez que ganaba tres sí, mil euros al mes. Sí, sí, sí. tenía el marido que la llevaba. Claro. El marido era chofer. Como no, no digo el nombre, claro llegó porque... euros al mes. No paraba. Claro, porque va a una casa, luego va a otra, Exacto. luego va a otra. ¿Y sabes cuánto pagan? A 10 euros la hora. A 10 euros la hora, sí. Yo Justo, yo la he pagado sí. 20 euros, dos claro. horas. 10 euros pero es la que hora. tenía sí. todo el cuarto. Trabajaba mucho esta mujer y era de fuera. ¿Sí? 3000 mil euros me, me dijo y sabes qué pasa que todo lo que ganan es íntegro para ellas porque no tienen que pagar por ningún lado hay que se me olvidó decir todo lo que os decimos aquí son opiniones sí. eh. tanto mías como de los invitados no son recomendaciones sí, sí, sí. perdóname bueno, vale. bueno podéis preguntar voy leyendo y luego vale sí sí a ver lo que os iba a comentar eh, bueno eh, sabéis que ha aumentado mucho el tema de empleo en mujeres porque ya no es como antiguamente ahora las mujeres necesitan trabajar también aparte que no vale con el sueldo de un hombre sino también la mujer necesita trabajar existen varios factores y varios eh, hay beneficios y varios problemas los claro. problemas si tienes vida familiar digo esto claro como <risa> no, con páginas ¿no? claro es, los bebés eso. o sí, sí. mira cuando tú haces una entrevista siempre siempre a las mujeres podéis comprobarlo os van a preguntar si tenéis hijos o no tenéis que por cierto eso claro e incluso que no lo pueden preguntar pero lo preguntan lo que preguntan, si vas a si tienes planeado tener hijos si tienes planeado tener hijos o bien si tienes hijos no, si, o si y los los tienes, no claro. lo preguntan por nada lo o sea la lo preguntan idea. porque saben que si un niño se pone malo que tiene que ir a llevarle al médico pues la madre claro, si claro. el niño sale del colegio antes quién tiene que ir quién cosa, se va a reducir cosa la... que está mal está mal porque eso tendría que ser eh, pero los claro. otros cuando hacen entrevistas no le preguntan si tienen hijos ya claro es que no <risa> claro no es lo mismo no es lo mismo claro, claro. no, no los podemos tener o sea, no pero no es lo mismo sí sí si sí, el padre se queda a su jornada claro, normal claro. pero la madre no. si llaman del colegio está enfermo quién sale corriendo claro bueno la madre. O, aunque un buen padre tendría también lo haría pero lo haría, que dirá, sí, somos sí. la madre siempre las que lo hacemos te entiendo. Normalmente. O sea, normalmente. normalmente. Los sí, empresarios lo saben. Sí, entonces eso lo saben. Oye, un inciso, solo. Los que queríais hablar con Jennifer sobre la construcción, aunque hoy estamos hablando del trabajo de la mujer, ella como tiene mucha experiencia en constructoras, sí. aprovecharos, que luego me bombardear con los comentarios. Sí, aprovecharme y Está Jennifer aquí. <risa> sí, eh, lo que os iba a preguntar, o sea, lo que os iba a contar, eh, un truco cuando se cuando hacéis una entrevista. Eh, si os preguntas si tenéis familia, eh, decir, podéis decir tranquilamente que sí. Yo lo dije en su día, siempre he dicho que tengo familia. Eh, tú tú siempre has, has ido con la siempre, verdad por delante. Siempre, siempre, siempre. Bueno, pero... Les recontamos Jennifer siempre ha trabajado en constructoras, sí. bueno, en alguna cosa más, pero sí. eso. Y, y, y un poco allí como de secretaria, ¿no? Sí, administración, sí. Y entonces, cuando hacías las entrevistas, tú les decías... Yo siempre, siempre... he dicho que tenía familia, o sea, que tengo vale. hijos. Pero que no. Y, y entonces te ponen así caras raras, pero bueno, tú siempre tienes la salida de decir: Pero no hay problema porque yo mis hijos los tengo ubicados. O sea, o sea tú, no tú tengo no, problemas. diles cómo lo haces. No... Claro, yo digo: Sí, pero no hay problema porque yo mis hijos los tengo ubicados. Yo no voy a tener ningún problema de faltar un día, tal. Si mis hijos se ponen malos, yo tengo con quién dejarlo. Claro. Eso es importante que lo digáis. Y se queda más tranquilos. Se quedan más entonces. tranquilos. Entonces, eso es importante. Que luego tú, posteriormente tú puedes pedir eh, una reducción de jornada y la empresa nunca se puede negar si tu hijo es menor de 12 años Ah sí, puedes, puedes pedir la, la reducción, de jornada, la reducción eh, incluso eh, el horario no el horario te, lo reduces. O sea, claro. si te por ejemplo si te reduces te puedes reducir el horario sí. bien por la mañana o bien por la tarde claro si te reduces eh, una hora mmm, aproximadamente te van a descontar del sueldo entre 150 y no llega a 200 si te reduce dos horas pues el doble vale. y tú cuando lo solicitas a una empresa la empresa no se puede negar ni te puede despedir por solicitar eso ¿eh? eso es ilegal o sea no pueden hacerlo entonces eso tienes ahí un factor que puedes hacerlo perfectamente brilín los que estáis poniéndome preguntas de consultoría ahora en el chat ahora hoy vamos a estar con jennifer que para eso ha venido hasta aquí vale para hacer el directo eh, todos los días en Instagram a las 18 en adelante hora de Madrid hago la consultoría la acabo de hacer hace un rato mañana hago otra el otro otra vale la, ma, o sea las consultorías las hacemos en Instagram vale en buscar line y hacemos allá que hoy, hoy esas preguntas vamos a dejar a Jennifer vale que ha preparado el tema de cómo encontrar trabajo las mujeres en España vale os iba a comentar eh, cómo entro, encontrar trabajo bueno la gente que no tengáis papeles eso eso les interesa es importante, mucho importante la gente que no tenga papeles no os preocupéis hay trabajo para gente sin y mujeres sin papeles. Como os he dicho, en, en limpieza de hogares, muchísima no creéis. Y la gente eh, que trabaja para eso gana dinero, eh. Se está pagando 10 euros la hora. Ya te digo, yo lo hasta tres mil euros, o sea que de verdad, eh. Lo menos. Al mes. Al mes. Claro, no paraba, eh. No claro, paraba. pues tú puedes hacer una casa, normalmente son cinco horas, seis horas, Tú puedes hacer una casa por la mañana y otra casa por la tarde. ¿Y cómo encuentran esos trabajos? En sabes? mil anuncios. En mil anuncios. En Mil Anuncios, todos los, los trabajos que hay en Mil Anuncios son todos sin dar de alta, todos en B, sin, no te van a pedir papeles, no te van a, no te van a hacer muchas preguntas, como quien dice. Y en Mil Anuncios hay muchísimos. Tú te pones en Mil Anuncios, de empleo. Eh... Javier James Caballero, cómo está Jennifer aquí. Tu pregunta es de la traslado. Vale. Hola, buenas tardes. Soy colombiano. Me gustaría saber la demanda como soldador hay mucha Mírate demanda, el vídeo sí, con Jennifer, sí. pero. Eh, métete en las páginas, como dije, Infoempleo, InfoJob, Mil Anuncios, eh, hay muchísimas páginas, te metes en todas esas y ponen la categoría Solador y te van a salir todas las ofertas y ahí te inscribes. Tendrás que meter tu currículum a mano y luego si lo tienes en papel adjuntarlo y ya te llamará la empresa. Y bueno. Jennifer, a veces la cuando toma, te dejo el mío, ah, no vale. porque luego lo cogemos que escucha que en mi, bueno en milanuncios.com pueden encontrar trabajo sí, de limpieza de limpieza de hogar eh, de hostelería que también está muy demandada para mujeres porque aunque sea una barbaridad decirlo la presencia dice mucho en la hostelería y si una mujer está en la hostelería eh, dice va a ser... nos dice María Cebravo para solicitar en Milanuncios hay que estar en España no lo puedes buscar desde el de claro. país que sea mil anuncios puntocom Hablando de eh, mi madre tiene una chica de la limpieza cuéntaselo está, está ven, sin si de, casos sin, prácticos sí, está sin dar de harta ella ya eh, llamó a mi madre estando en su país que es, que es cubana estando en su país hablo con mi madre se vino para acá mi madre la empleo está sin papeles y sin nada se está llevando sus 700 euros como el, como el otro día nos decía una, pero el fallo, la pega de esto, que no cobran luego paro y claro. me enfadé en directo, no claro. lo miréis. Es en el vídeo anterior al final, no lo veáis, que me enfadé en directo. Sí. Yo dije, vienen aquí a trabajar, claro. no a cobrar el paro. Claro, es que claro. Eso, eso molesta un poquito, eso molesta un poquito a los españoles, porque si Se realmente enfadó. quieres trabajar, claro. vienes aquí, trabajas y ya está. Y, y en eso ahí sí hay mucha demanda o sea eso sí vais a encontrar en Milán, sí mucha demanda igual que en la hostelería igual que de dependientas también de dependientas eh, normalmente si sí te piden para darte de alta y tener los papeles en la claro. hostelería mmm, echando horas por horas también lo hay cocineras, eh, en esas son un poco más flexibles. Claro, eso puede ser sin papeles Sí, sin papel. Sí. Nos dice Claudia Dilma, saludos. Bueno, y saludos a todos los que estáis en el chat, ¿vale? Que no os puedo mencionar a cada uno, pero os lo estoy viendo. Escucha, que nos dice Claudia, que en estos sitios cómo se filtra la información. En mil anuncios, por ejemplo, Jennifer, ¿tú cuando vas a buscar por de cocinera o de limpieza Mira, ¿Cómo, o cómo o se filtra? lo voy a enseñar en vivo, ¿vale? vale perfecto. Para que lo Mira, veáis. Se lo acercas aquí. Mira. Tú Sabia, te metes, sí. mira mira se está metiendo ya mismo ahora mil anuncios vale ahí está mil anuncios sí. tú te metes en empleo lo veis ahí empleo te metes en empleo le das y aquí hay una lupita en buscador y buscas el oficio que quieras eh, limpieza por ejemplo voy a poner yo limpieza vale por ejemplo mira en tiempo real PRIXLINERS limpieza sobre todo esto os interesa para los de sin papeles, los que queréis siempre estáis preguntando cómo busco trabajo en sin papeles, también valdría para hombres, eh. Hasta... Oye, también un hombre puede limpiar, ¿no? Sí, ¿eh? No lo ¿Eh? he visto, no lo he visto. No, pero no visto, claro, es igualdad, ¿no? Sí, uh -huh. sí, totalmente. Mira, pedazas, son ofertas. A esperar un poco. Ahora, mira toda la gente sale. Entonces tú le das a contactar contacto y te va a salir o bien el número de teléfono o bien un mail o bien para poder contactar con ellos y te salen muchísimos en toda españa tú seleccionas por provincia por donde quieras y te van a salir y sí. se me acaba de ocurrir una idea con lo que estás haciendo PRIXLINERS Jennifer Perfect. incluso los que buscáis que alguien que os contrate en españa también. podríais buscar también hay para meter, eh, Escucha, Mira la idea sí. podéis buscar como ha dicho os ha explicado sí. jennifer milanuncios.com por ejemplo limpieza buscáis por ejemplo interna Ejemplo, hay muchos de interna, ¿eh? Hay claro. Mucho de interna. Llamáis o por email, como dice Jennifer, y decir Mira, que yo estoy, yo que sea aquí en Colombia o estoy aquí en tal sitio, quiero ir a España, tú me harías un contrato claro. para trabajar en tu casa, ¿vale? Para papeles y para sin papeles. Claro, para las dos. Una, oye, hay gente mejor, que sí, que sí, te da de alta y hay otra gente que no te da de alta. Claro, o sea, eso claro. ya es lo que tú llegas al acuerdo. Es que muchos de ellos quieren venir a España a trabajar legalmente, pues mira, ¿eh? no, En mil anuncios. Tanto pueden poner ofertas como tú puedes poner demanda es decir tú puedes poner tu anuncio busco trabajo de limpiadora también claro oye inteligencia colectiva sí, entre sí, todos sí, sí. oye un inciso los que estáis en el chat si me estáis preguntando cosas de yo repueblo y eso otros que estáis en el chat que las sepáis responderle por fin y si no ponérmelo luego en los comentarios vale que lo mejor es el debate entre todos que es como más se aprende inteligencia sí. colectiva mira lo que os acaba de decir poner vosotros mismos el anuncio claro, ofreciéndos. ofreciendo con vuestro email o vuestro teléfono aunque estéis fuera de españa si sí, en mil anuncios demanda demanda de empleo y ponéis vuestro anuncio eh, me, me busco de limpieza, busco de hostelería, busco de tal eh, y pones tu número de teléfono y hay gente que al igual que se meten para buscar entre hay empresas y gente que se meten y mirar un para buscar a gente debate debate espero no saber nada nos dice Rosana dobre en este momento en el chat en directo el que no esté suscrito buen momento para poder los próximos likes que siempre emitimos en directo dice que se suscriba dice que se ha vuelto que se ha vuelto que se ha estimado buenas eh, he vuelto hace do, dos meses en rumanía y he tenido que interrumpir el contrato porque tenía que encontrar casa y no he encontrado ninguna ¿Qué le diríamos a.? Que no supongo que es casa para limpiar, ¿no? ¿Casa para limpiar o para.? Bueno, vivir? Solo, es que dice casa. ¿no? Acláranos si es casa para vivir o casa para trabajar. Claro. Es que dice casa. Pero vamos, que ambos dos es muy fácil. Dice encontrar. Claudia Dilma que muy didáctico el vídeo. Casi aprendemos más. Ah. Te da la enhorabuena. Pues muchas gracias. Eh, Rosana, acláranos si no encontraste casa para vivir o casa para trabajar limpiando, como estamos hablando de una pero vamos que en las dos opciones en mi anuncio vas a encontrar las dos opciones perfectamente nos dice augusto efectivamente tiene razón augusto que para realizar un contrato el empleador tiene que justificar que su vacante no la puede ocupar por un español por eso necesita un extranjero buena observación augusto pero por ejemplo para perú y chile no tendría que justificar eso y para los otros países una aportación mi opinión puede decir mire yo que necesito yo qué sé una chica colombiana, pues porque es que me lo tiene que hacer colombiana, sí o sí. No, pero no, no me valdría en español. Pero no tiene por qué justificarse. Ah, nada. Oficial, no, bueno, es para conseguir el contrato sí, oficial. Pero bueno. Pero... Ojo, para Perú y Chile no, eh para Perú y Chile da lo mismo. Eh. Es que para los de fuera, para hacer el contrato oficial, les pide el Estado que tiene que ser un puesto de trabajo que no lo puede cubrir alguien que ah, está que aquí en no España. Lo puede cubrir un español. Pero a mí se me ocurre. Vale. Mira, imagínate que sois alema, un alemán. Pues mira yo necesito una o alemana. Nativa porque quiero que mis niños aprendan Hombre, alemán. Eh, Ahí sí podrías estrangular. Estoy inventando, ¿vale? Pero puede justificar claro, algo, inventar de, algo. Una chica de otro país limpia claro. mejor que una española. No es que tiene que ser colombiana porque sí, claro. porque sé, quiero que mis chicos, mis niños aprendan la cultura de Colombia. Claro. Y eso es una ¿Vale? son sí, ideas. Sí, sí, sí, ¿no? sí, sí, todo tiene, y por eso estamos ayudando. y sí, todo de se puede la... hacer. Claro, de forma legal, caminos claro. legales, ¿vale? Pero atajos. El pozo, Rosana Dobre nos dice el pozo, casa para vivir, vale, que no ah, que casa, se para tuvo casa para vivir. Pero por qué y, zona? Por el pozo. El pozo. El pozo, está? pone aquí, ¿dónde está el pozo? ¿Dónde está el pozo, está el pozo Rosana, o sea, Pero vamos, all. que independientemente tú en Mil Anuncios igualmente buscas, en vez de no, en ofertas de empleo, te vas a Inmobiliaria. Hay una opción que pone Inmobiliaria. En Inmobiliaria, oferta, buscas la localidad, la provincia y te sale todo. También. experta no pagan en Milanuncios no eres... Oye, no te pagarán mil anuncios, ¿no? <risa> no. Aquí están <para> los pileres. <risa> no, pero he un... No, no, no sé mil anuncios. No, se me ha ocurrido otra idea. Claro. ¿No se puede buscar habitación? También, más barato. Eh, ¿también hay habitaciones. En más barato. Hay otra opción también que es compartir. O sea, compartir, compartir habitación. Habitac eh, compartir casa en este caso. Rosana, aunque estés Ajá. en Rumanía, busca compartir casa. En Mil -Anuncios, Mil anuncios todo te va a salir. Habitación, Depende de la zona que quieras. ¿sí? Claro. O sea, es sencillo no claro porque no estaría suscrito al canal de PRIXLINE mira esta ah, información es valiosa ya o sea, tengo que volver a Rumanía menos mal que oye no está lejos verdad ah, el otro día vi que había billetes de avión a Rumanía por 50 euros mira voy ya te a volver a una casa más barato que el autobús le salía claro, claro. en el vídeo del otro día que era de Rumanía pues que sí. bueno si tú añade lo que quieras hoy vamos a ser más breve no PRIXLINE es que yo por Jennifer no, que no, era, no, me no, igual. hay que cumplir hay que cumplir yo tengo traído aquí los gráficos, el traído traído para los gráficos, gráficos para que veáis, para que veáis que lo ha trabajado para que veáis eh, el empleo de las mujeres en España. Mirad, he, he traído un gráfico porque hay empleos de todas las. O sea, hay para solteras, para casadas, la, lo de, la demanda que más hay. Eh, no sé si lo vais Ese. a ver bien, ¿vale? Enséñaselo y se lo lesta. Mira, cosas. A ver, ahí lo veis, ¿vale? Aquí está la raya azul es la de solteras la raya rosa las mujeres casadas la raya verde las viudas y la raya morada las separadas vale y aquí tenéis el rango de lo que más se busca o lo que más eh, las mujeres más eh ah, no sí, más más sí. tasa de actividad y entonces las que más trabajan estoy viendo que son las solteras las solteras, solteras. Luego las por siguen... eso os comentaba lo del tema de cuando os preguntan por el tema de si tenéis familia. O ah, no, no, perdona, Prilines, es que no, que las separadas. Las separadas, pero ¿sabes por Priline qué? Prilines, las que, ¿por qué? Las, no porque, porque se separan. No, porque se separan y luego ya el marido no les tiene que pagar ya tienen claro, que buscarse la vida. Claro, mira, las, que más, las mujeres que más buscan trabajo en España en este las momento, de dentro y de fuera, separadas y divorciadas. Las siguen las, las solteras. Las solteras. Luego ya las casadas. Y por último, las viudas La vida, ninguna, muy poquito, gustan, ¿verdad? Muy poquito. Uh -huh. Es verdad, el otro día me llama a mí para trabajar de teleoperadora una que se acaba de separar yo creo. Sí, claro. Pero sabes qué pasa que con todo respeto, primero con todo respeto. Cuando estás casada y tu marido trabaja, tú normalmente te dedicas más bien a los niños. Cuando te divorcias o te separas, no te quedan más narices que buscarte la vida, porque ya estás sola, ya no son dos sueldos en la casa, sino es uno. Entonces ahí ya tienes que buscar la vida. Pues bueno, este gráfico es para que veáis lo que hay. Eh, ¿Sabíais que. Mmm... Me más gráficas. No, no, no, que el, el 50% de la población que trabaja en España son mujeres? El 50,97. Ah, 50, o sea, la mitad de los que trabajamos en España son mujeres. 50,97. Oh, ¿eh? Pues como ha mejorado, ¿no? Ya, antiguamente, nada, antiguamente nada. O sea, que hay una igualdad total, ¿eh? Vale, sí, vale. bueno pero tampoco no hay igualdad si es sí, que de te, lo que no hay el, el el sueldos, igualdad es de dinero es no para que os, os pagan menos, ¿no? pagan en menos general, que todavía general. no sabemos por qué porque las mujeres somos más listas estoy mirando el micro a ver si está bien que veo Páez. que está bien ¿eh? para, por si hay algo mal pensado <risa> <risa> como se ve todo es por el pero micro para ver si la las pues. la mujeres no cobramos igual que los hombres y no se entiende por bueno, qué pero porque las sí, ¿no? No, yo, sí, bueno, yo no me, me quejo no tú no te a ver si te está viendo el jefe no hay ¿no? o la jefa jefe, pero ¿no? jefe, jefe pero no se entiende por qué no se entiende por qué cuando las mujeres estamos estamos más capacitadas nos preparamos más el tema de estudios y tenemos más formación que los hombres y nos menos esa brecha hay que hay que igualar oye que nos dice robin duarte que la habitación más barata que encuentra que son 300 euros que si eso se puede mejorar tú crees por la información que tú tienes depende de la zona dice sí. que si es económico una habitación yo la veo caro de, lo sí. que dice jennifer depende, depende de la, la zona, zona. Claro. madrid es cara no madrid es caro sí oye, robin mírate en toledo Sí, por ahí, está. por esa zona. En Toledo seguro que te vale 100 euros la habitación. Sí. ¿Y está cuánto puede estar Toledo de aquí eh, en, nada. en autobús? Bueno, un pueblo de Toledo incluso. Sí, sí, A no nada, ¿no? Nada. 30, 40 minutos. Sí. Robin. Sí, en Madrid puede valer una habitación 300 euros. Es que Madrid está carísimo, de pero Toledo, alrededor de Madrid, 40 minutillos jennifer tiene más gráficos y yo quiero que los diga mira los tengo aquí un gráfico que me lo he currado sí. <risa> de la tasa de empleo femenina por grupos de edad vale para que veáis por grupos de edad os lo voy a enseñar y ahora os lo voy explicando vale mirad en españa vale ahí lo veis eh, el pico más alto es lo verde que es entre la edad de 35 a 39 años que es lo, las que más trabajamos en ese entorno de esa edad luego tenemos el siguiente es de la edad de 25 a 29 años, las mujeres el siguiente es eh, de 45 a 49 fíjate, ya son mayores y siguen ahí dando pico para y las que menos, las que menos eh, están trabajando en el empleo femenino es del, de los 55 a los 59 pero el rango más alto es mi edad, de 35 a 39 años esas son las que más trabajamos en España, ¿vale? Y otra cosa que quería comentaros: ah, también existe la posibilidad, que no lo he dicho, de hacerse autónoma. No sé si sabes Muy lo buena es idea. Eh, eh, trabajar. Muy buena, sí. Trabajar sin un jefe o una jefa. Trabajar, montar vuestro negocio, que muchos lo quieren sí, hacer. Sí, sí, por eso. Esa es buena idea. Mira, el 35,33% eh, de, de las trabajadoras en España son mujeres y autónomas. ¿Cuánto? Entonces, ¿Qué porcentaje? 35, mucho, y mucho. Pesos, sí. Bueno, la chica está de la limpieza y autónoma. Claro. Aunque autónoma, yo no creo que pagaba muchos impuestos, pero se, no, se tres 3.000 euros. Normalmente lo que pagas en eh, la seguridad social son doscientos y pico euros. ¿Cuánto vale un pasaje de Madrid a Toledo? una que salte. No importa, ¿no? Que salte nada, así. Nada, el Madrid le Toledo nada al... no, no vale nada. nada te lo sacas por mes sí. te lo sacan transporte de esos 60 euros al sí, mes? Al mes, 60 sí. euros pues la habitación sí. vale 100 euros más 160 ya es la mitad que los 300 claro. ¿Vale? y si rebuja mucho puedes encontrar no, habitaciones si rebuca, más, baratos. Si hay más barato. Sí, más barato, en Milanoche porque hay más barato. El transporte al mes ilimitado to, todo el mes puede valer unos sí. 60 euros para sí. que te hagas una idea, pero puedes hacer todos los viajes que quieras, sin límite, ida y de vuelta. Vale, lo que estábamos hablando del sí. tema de autónoma, la de autónoma es Mira, no yo quiero ser autónoma, casa. nos dice Rosana. La, la Rosana Dobre que se ha ido a Rumanía y ha vuelto porque no pues piso. Es muy piso. Rosana, suscríbete y que que no esté, sí. porque se podía sacar una habitación en Toledo. Enseña, a, veces, a, hacer, eh, enseña a, veces, a hacerse autónoma. Haberse eh, hecho autónoma es el. Y, y ganar 3.000 euros como las me limpia Totalmente. La... Yo solo sencilla. la pago 20, pero no para. Y en autónoma tampoco estás de ilegal. Estás tú trabajando. Es como si tú tuvieses tu propia empresa. ilegal aquí no está nadie. que es irregular? Es que he tenido en no? la consultaría de Instagram. Decía bueno, igual la chica desde Perú. Es que, que se dice, siempre eh, se dice. Es así. irregular. Sí, no, es, sí. no están con ningún delito. No, no, hombre, no es un delito. No. Sí, pero robando, es que lo, ¿no? lo llaman así no, seamos el lenguaje vale. correcto irregular, irregular. y ¿Cómo? tú te vas haces autónoma y tú cotizas por ti mismo por tu trabajo y solo cobras lo que trabajes o sea quiere decir que claro. no que ninguna empresa cotiza por ti cotizas tú solo y te saldrá alrededor de unos 200 y pico euros, yo sí, creo. Sí, mira, Rosana Dobre tiene papeles, pues, pues menos, porque si nunca ha sido autónoma, lo, eh, no sé si es el primer año los dos primeros años, eh, les tienes que pagar 50 euros al mes al Estado. Y con eso tienes todos los derechos. Claro. Pero si te digo, si una de las limpieza que trabaja, está trabajado mucho y, y muy bien, ¿eh? sí. ganaba tres mil euros al mes, pues mira, 50 para el Estado los dos primeros años. Es que y hay, hay, hay oferta. Y la limpieza también. Eh, Se gana mucho, ¿verdad? Sí, y buscan que limpies bien. Y limpiar bien sabe todo el mundo. ¿Quién no sabe limpiar? Todo el mundo sabe limpiar. Y 10 euros la hora, oye, le echas 5 eh, horas por la mañana, al día son 50 euros. Nancy Estella quiere saber habitaciones baratas cerca de Barcelona. Oye, oh, de Barcelona pero, pero lo, más, mismo. Sí es que es lo mismo Google más pueblos cercanos bien metes? comunicados no, escucha muy sencillo mil anuncios Barcelona no busques por pueblo le das a buscar y te vienen los precios y te viene todo ya eliges el pueblo Mejor. que te quieras irte eso es lo más sencillo, Daniel Vales Luis es factible trabajar en Madrid y vivir en Toledo, claro sí, que es factible. Hay mucha gente que lo claro. hace. Claro, y, y, y en Toledo Capital y en pueblos de Toledo. Sí, Buscar que estén bien claro. comunicados, por tren o autobús, pero está muy bien comunicados, sí. hay muy buenas... yo vivo en el Escorial, la misma distancia que Toledo por otro lado, y aquí estoy con Jennifer. Sí, claro. Y estamos en Madrid ahora mismo y luego me vuelvo. Nada, 30 bueno, minutillos. Hay estar... mucha gente que yo conozco que vive en Toledo y viene a trabajar a Madrid y no pasa nada. Mira, dice, estilismo, ¿se puede trabajar sin papeles, Ricardo José Palma? de estilismo sí. Eh, sí Joder, hay una entrevista el... no os veis los vídeos de ah, sí, sí, sí. hay una sí. entrevista una chica que hacía uñas de estilismo claro, de este, las uñas las se uñas, forraba y van a van a las casas Prit y las hacen en ¿Eh, casa es lo que iba a decir. Claro. mira lo que hacía por la mañana trabajó en una peluquería y por las tardes vio que la mitad se quedaba la peluquería por las tardes ella a las casas claro. y lo hacía sin papeles todo hay mucha gente y todo limpio para Ojo, no digamos sí. que lo hagamos, que lo, No decimos que lo hagáis. No, no, no. Disclaimer legal. No. legal. Disclaimer legal. Es legal. Pero que escucha, que hay mucha gente que lo hace. Sí, puede, sí. Sí, sí, sí. Que a ver. Y con el tema de las uñas se gana mucho Oye, dinero, porque ahora se lleva mucho. Me estoy enfadando con los prelines. No estoy respondiendo a los que preguntan cosas, que ya hemos tratado muchos prelilines, las saben. Responderlas para que yo no interrumpa a Jennifer. Ah, no, no. Es que están preguntando nada. cosas fuera de tema. Ah, da igual de cosas del yo repueblo, todo eso en los comentarios, ¿vale? Pero bueno, seguir preguntando, que luego lo analizamos todo. Escucha, quiere hablar el impuesto de las sucesiones, pero ¿qué tiene que ver aquí el impuesto de las sucesiones? Eso es cuando alguien se muere. Y dejas a tus hijos cosas. Claro. ¿Y para qué quieres que hablemos ahora del impuesto a las sucesiones? ¿Ha muerto alguien o qué? Yo no quiero morirme. <risa> el impuesto a las sucesiones lo digo muy rápido, no lo sé. Es que de Derecho, aunque no soy abogado. Escucha, en Madrid es más barato ese impuesto. Mucho más barato que a lo mejor en otras comunidades autónomas. Ahí sí que varía. Pero eso es cuando uno se muere y le deja a sus descendientes, a sus hijos, lo que sea. En Madrid sí que está más barato sí. que a lo mejor en Cataluña se queda mucho más el Estado. Sí. Eso es lo que te puedo decir por lo que has preguntado. Pero bueno. Hola Luis, si estás de irregular, puedo poner puedo ponerme de autónomo sin salir del país. No... Agus claro, buena pregunta. Sí. Es que les da... Les da tú, cuidado lo que dices, que lo ve mucha gente. Ah, o sea, no. dales es buena ah, positividad. No. Jennifer es muy sí, positiva, que decirle, sí, sí. Hay algunos invitados que dicen, ese no era positivo. Te ah, no, sí, dicen positiva, que eres muy positiva. Muy positiva eh, escucha, ¿sí? si puedes hacerte autónomo, pero tienes que hacerlo del consulado. Tienes que salir para hacerlo, por suerte o por desgracia, amigo. Claro. Claro. Si no, te tienes que esperar a lo mejor los tres años y entonces sí, te haces el arraigo y ya te haces autónomo. Para hacerse autónomo, que es trabajar su propio negocio, eh, hay ofertas ahora muy buenas. Que es lo que os decía, que a lo mejor el primer año solo le tienes que pagar de impuestos 50 euros al Estado, al mes. Sí. entonces es para incentivar y en construcción hablando ya de háblale poco, de construcción, en también, construcción que es también se contratan muchos autónomos eh Sí, ¿no? Sí, muchos autónomos, de cualquier no tema, ¿no? De cualquier tema, de cualquier ofición. De electricidad, de fontanería. esa es una buena manera para que vengáis también como sí. trabajadores, mirarlo en el consulado. Trabajador por cuenta propia se llama o autónomo, es lo mismo. Sí, por cuenta propia. Por sí. cuenta propia o autónomo, es lo mismo. Entonces, montáis vuestro negocio fontanero, de electricista, os van a contratar las constructoras. Exactamente. Que ya trabaja sí. en una constructora, y lo sabe bien y, y el dinero es va igual, a ser para vosotros, íntegro sí. para vosotros. Es igual. ¿Vale? ¿La también ¿la puedes de, de, de, o sea, dependiente no. No, dependiente no, porque tendrías que montar te tu propia tienda. No, pero eh, Pero en sí, no, pero hostelería, te entiendo. Sí, en tema de hostelería también muchos autónomos también. Dice Auper, oh, mira qué buena idea. Pues Francesco Francisco Velasco, la consejos sobre trabajos de Auper bilingüe inglés español. Pues, pues lo mismo también, y cobran más. Cobran más porque como eres bilingüe y sí. de mira, estoy enseñando a sí, los mira, en hostelería el tema de sobre todo en Madrid, en centro de Madrid eh, piden también que tengas idiomas. ¿Por qué? Porque hay mucho turismo y viene mucha gente a visitar Madrid. Entonces tienes que hablar inglés o, sí, normalmente es inglés. Jorge, lo de la licencia te lo voy a mirar. Yo no sé si el carnet de conducir de Estados Unidos te vale directo en Madrid, o sea, en España vamos, o hay que hacer un pequeño examen de convalidación o algún papeleo. Pero vamos, si lo tienes, no te va a costar hacerlo. No lo sé, vale, lo miraré. En escariel son los alquileres, pues Robin, más más económicos, más económico. sí, sí, más económicos que Madrid son los alquileres en el Escorial sí. y en Villalba que está todavía más cerca, sí, Todo sí. lo que esté eh, más alejado de Madrid centro va a ser más barato. Os digo un pueblo barato por donde el Escorial galapagar. Descarga la pagar, muy barato. Sí. Muy barato y está más cerca todavía de Madrid que el Escorial. Está por la misma dirección. Y los pueblos que hemos hablado antes de Toledo, un pueblo también que barato, es ment Mentrida. Ángela Humada, quieren vivir en España con nuestros ahorros 59, 54. Ya os dijo Jennifer y os digo yo también que no hay discriminación por edad. No, o si sea, hacéis o sea, bien no, vuestro no. trabajo, dale el si mismo Lo importante la es tener gana, querer trabajar y hacerlo bien. Robin Duarte, esta señora tiene mucho carisma, con mucho respeto. Gracias, hola Luis. Soy Ariel de Argentina. Sigo sus vídeos. Gracias a todos los que seguís los vídeos. Trabajar Repueblo. Si tienes, pase a mí un listado. De... Eh, eh, eh, eh. A ver, bueno, bueno, a ver los vídeos. Eh, no, eh. ¿Listado de qué? Un listado de los pueblos de Granada. De, de Granada, eso tenéis que buscar vosotros. Claro. Bien vía yo Repueblo, o bien vía Google Maps. Pueblos de menos de 6.000 habitantes. Sí. Bueno, el Google lo metes claro. y ya está. Bueno. Jacqueline, Fernández, hola son ustedes. Bueno, bueno, los halagos me los salto, para no para ganar tiempo. Se los salta, hoy, no quiere decir. ¿no? Eh, <risa> vale, bueno, Prilines, que, oye, oye, que escucha, luego me leo bien los comentarios, vale. para no interrumpir mucho a Jennifer. El de Laura, por ejemplo, mi nombre es Laura y pediría la residencia legal. El tema es que mi esposo es jubilado por problemas de salud y hasta dónde solo podría pedir el arraigo familiar al año de residencia. ¿Cómo hacer? Pediría la residencia legal. Mira, eh, Laura, si tú estás, es que pon más datos, por pero si tú estás viviendo legalmente con residencia legal en España y eres de, de Latinoamérica a Los dos años que llevas aquí viviendo con residencia legal, puedes pedir la nacionalidad y ya está. Sí. Y ya eres una española como Jennifer o como yo. Dos años claro. solo a uno de China o a un africano o, le piden diez años. A los de Latinoamérica, solo son dos años. Eso sí, de residencia legal sí. no vale estar eh, sin papeles. Sí, pues que lo sepáis, tengo, lo digo mucho. A que si, dos años. cuñado, bueno, un cuñado, un novio de mi hermana y ha pedido ahora la nacionalidad. La nacionalidad, en cuanto llevéis dos años de residencia legal, podéis pedir la nacionalidad y os dejáis de historias. Una pregunta, si tengo el NIE y quiero viajar como turista, no tengo problema de inmigración a la entrada o exactamente para qué sirve el NIE. A ver, yo, el fuente es el NIE, no te va a dar ni más ni menos problemas. El NIE, por ejemplo, sirve para lo de yo Pueblo. Mira, el NIE, os lo he puesto en un comentario esta mañana, lo que dice la ley. El NIE es como el DNI español, sí. pero para extranjeros. Uh -huh. Entonces, si tú tienes que algún negocio con España que te piden una identificación, tú tienes derecho a que el Estado español te dé un NIE. Número de, se quiere decir número de identificación extranjero, es un número. Es como el DNI español. Como el DNI para un español, pues para el que está afuera. Eh, número claro. de identificado en el extranjero entonces de, de, para qué quieres tu nie pues mire porque me quiero hacer un negocio en España y me piden una identificación y el consulado tiene la obligación de daroslo claro. unos colaboran más otros menos pero sí, tiene obligación te tienen que identificar claro te piden algo tienes que saber quién es. mire me quiero alquilar una casa y me piden, y me un piden un en el nie, NIE. Claro. o me quiero inscribir en yo Pueblo y me piden un nie o un pasaporte o pues o un nie lo que sé. claro o, me quiero sacar una tarjeta y me piden el nie o me quiero porque abrir una no... cuenta bancaria y me piden un nie tenéis derecho a sacar a, a que os den el nie y los Que estáis dentro en la oficina de extranjería en España y los que estáis fuera en los consulados, insisto, uh -huh. unos consulados son mejores y otros son peores. Cada uno va por su cuenta, aunque todos son de España, sí. no sé, por pues según el consul que Pero les toca. Uno funciona mejor, uno te funciona vean. mejor, se ayuda más y otro menos. Pero tenéis derecho al NIE siempre que tengáis una razón que lo justifique. Vale, yo insisto, quiero que me contraten, pues eso podría ser una, una razón. Sí, porque sin NIE no te van a contratar. Claro, a lado. es que entonces que lo sepáis. Bueno, Prilines y. Oh, sí. Que escucha, hace, le hacen falta la tarjeta sanitaria también. Ah, muy bien, estáis respondiendo entre vosotros. no Eso es lo que quiero, ¿vale? Que yo no puedo estar con el invitado, con Jennifer en este caso, y leyendo a la vez. Entre vosotros os tenéis que ayudar. Aquí en los comentarios. Inteligencia colectiva. Claro. Y los invitados también nos ayudan, yo os ayudo, vosotros os ayudáis, y entre todos sacamos mucha información. Sí. Yo la estoy aprendiendo con vosotros, que lo también. Jennifer, ¿alguna cosilla más que se Nada. nos haya quedado en el tintero? Que en resumen, quieras? que hay mucha demanda para mujeres las mujeres somos muy trabajadoras soy las mejores somos las mejores porque Así... conciliamos vida laboral con vida familiar y, y son las la más valientes porque aquí para traer un hombre me las veo me las sí, sí, deseo sí, sí, sí, las mujeres ya ves pero sois valientes la sois mujeres, las más sí. valientes y, que... y, y tenemos muchas ganas y hacemos las cosas muy bien entonces eso también los empresarios lo saben ¿eh? lo saben claro. lo saben lo saben no tiene el mismo la misma finalidad una mujer o termina un trabajo igual que un hombre no es, no hila tan fino entonces eso se sabe y sois además más constantes, más. Sí. y más responsables también, eso es cierto. En todo hay todo, mm. pero sí. Sí. Hombre, hay de todo, no vamos a discriminar los ahora claro, tampoco... porque no. Pero que sí es cierto, que hay mucha demanda y, y ya te digo, en mi anuncio podéis verlo perfectamente y, y se puede ganar bastante dinero, con o sin papeles. Eso ya. Les dado una información muy importante y recuerdales para los de oficios, para la construcción, aparte de, vale, de venir sí. como autónomo a montar vuestro negocio, si queréis trabajar para empresas recuerda. Sí, también. Genes. Mira, para ya el tema de el, podéis meter en las páginas de Infoempleo, Infojob, eh, también en mini anuncios también hay. Pero en esas eh, metéis por oficio electricista, albañil, eh, mo eh, montador de muebles, de cocina, eh, solador, de lo que queráis buscáis, le dais a buscar y por oficio vais a encontrar todo lo que necesitáis. Os tendréis que inscribir en la página, evidentemente, y, y adjuntar vuestro currículum. Diego Dávila, estoy buscando tu pregunta. Buenas tardes, amigo. Ojalá vea mi pregunta. Venga, la leo. Todos los documentos de... Tengo documentos de Italia, pero quiero irme a España. Esta la vas a responder tú también. La verdad que aprendemos todos. Eh, Por pues muchas razones. No sé si me puede ayudar o orientarme a asegurarme legalmente en España. Diego Dávila, pues si tienes todos tus documentos de Italia, te puedes venir a España mañana, claro. mañana mismo. Ah. ¿No? Porque Europa es, um, está homologado. Sí cualquier ciudadano de un país europeo que pueda trabajar mira todos los que venís aquí ahora a españa y podéis trabajar podéis iros a toda Europa a trabajar también ah, otra cosa es el idioma si no sabes el italiano os vais al alemán pero, no, pero aquí sí te puedes venir tranquila claro, es que el Diego dice que está en Italia te puedes venir mañana mismo claro yo y creo. desde aquí ya empiezas, empiezas sí. a buscar empiezas hombre sería bueno sí, te puede poner a ver en, en la Unión Europea todos los países de Europa hay libertad de movimiento de personas y de capitales sí cualquiera que esté eh, con residencia legal en un país de la unión europea puede ir a los otros sin ningún trámite entonces Diego, si tú estás en italia te puedes venir a españa igual que si una persona está en españa y se quiere ir a italia por ejemplo a trabajar cuidando niños sí, eh. enseñarles español a los italianos también, puede. Pues, también podría ser una idea o a alemania o a, vale siempre que sea vale te la he leído, es que no, no, puedo leer todas, pero bueno, como has insistido, pues me he fijado claro. Es que me estaba regañando. ¿Te ha quedado claro, ¿no? Te vienes directo, yo creo. Hombre, a ver, mi opinión. Sí. Mi opinión. le damos. Yo pienso o sea, que. Es sí. Lo que pasa que hay que echarle huevos. A ver, pero si desde Italia está aquí al lado. Ah, no. Además está... aquí los italianos tienen mucho. ¿Eh? Por favor, mira, mira, construcción, la de construcción ah. de que te las paso. Mira, pero aprovecharos construcción. Dice Daniel Vales, Luis, por favor, yo sé de construcción. ¿Sabes si para trabajar me solicitan algún permiso para trabajar de manera independiente y ofrecer mis servicios por las redes y páginas web? Parecido, vale, Jennifer sí. lo está estudiando ese tema. Sí, eh, Jennifer, ver, sí. Eh, ha el tema de trabajar. Es que es por parece? su cuenta para construcción, pero están metiendo también en vale, internet por medio. Por su cuenta para, para, hacerse, para, mira, por tu cuenta para construcción, te puedes hacer autónomo. Autónomo directamente. directamente y haces autónomo 50 euros el primer año y el mes ya está. de impuestos. Y lo que sepas de construcción, pues tú, como claro. es como un, eh, ¿cómo te ofreces. ¿Sí, y te soy ofreces? carpintero, pues mira, yo entonces las constructoras te van a buscar claro. cuando quieran hacer una casa y quieran poner las puertas, te van a llamar. Te van a llamar o yo soy claro. fontanero, tengo mi negocio de fontanería, y lo bueno es que todo el dinero va a ir para ti. Eso es. Es una buena idea. Eso lo, Si estáis fuera en el consulado, lo decís. Quiero trabajar por cuenta propia en España. Yo soy, yo qué sé, carpintero. Buscarlo por internet y vais a ver lo que necesitáis. Es sencillo. Sí, mayor. eso lo... Sí. Vale. Bueno, Prilines, que... que os dejamos ya, ¿vale? Jennifer, bien, ¿no? Sí, perfecto. Que Prilines, mañana en Instagram a las 6 horas española os hago la consultoría. El primero que me diga consultoría sale en directo aquí, pero no en YouTube, en Instagram, ¿vale? y en youtube salimos en dos o tres días y jennifer está preparando un nuevo vídeo lo puedo anunciar Sí, perfectamente eh, para trabajar desde casa sí. en españa como trabajar desde casa desde y también casa... lo podéis aplicar desde fuera yo creo Sí, desde ¿no? sí, de, de todos los países de eh, de... para trabajar desde casa y con... mediante internet mediante internet haciendo manualidades o cosas o muchas cosas bueno puedes todo... vender lo que quieras ya os aplicaré por supuesto Lo está estudiando de... ella bien muchas gracias por favor si os ha gustado like like que así nos anima mucho y el que lo esté viendo lo haya visto y no esté suscrito suscripción y campanita que siempre emitimos en directo Eso es. en esta ocasión desde Madrid muchas gracias muchas gracias, gracias chao chao chao